arranca también el programa Mercal Hogar. También es un convenio con China. ¿Dónde están los aparatos? Los Esas neveras son óptimas, de alta calidad, pero no llegan a ser el vergatario. Tremenda nevera. Ahora, fabricadas en China, baratas. ¿Cuánto vale esa nevera, Osorio? ¿Cuál es el precio de venta para el pueblo? El precio de venta es de 1.286 bolívares fuertes. ¿Cuánto es el precio de venta de un producto similar en el mercado capitalista? Está en el orden de los 2.036. ¿El doble? El doble prácticamente. Fíjate Ignacio. Y a pesar de que esto lo traemos de China, ¿esto viene ya fabricado? Sí. ¿Viene en los barcos? Viene en los barcos. ¿Qué más tenemos ahí? Muéstranme ahí el, el, el otro, la lavadora lavadora, nevera ¿de cuántos pies la nevera? esta que está aquí en exhibición es de 10 pies oye, es grande, vale yo nunca tuve una nevera así <risa> nunca tuve yo una nevera así Adán, ¿tú te acuerdas de la nevera en mi casa? era pequeña, más, más bajita que esa Rosa, ¿tú te acuerdas? Ajá. más o menos esa y la, y la lavadora que yo tenía allá no, ni nada, chiquitica era mira esa tremenda lavadora, ojalá hubiera habido un mercado cuando yo tenía casa propia ...y tenía mi, mi hogar... ...ajá... ...¿qué más? A ver, Osorio... Si me, si me permite, aquí es bien importante destacar... ...es el ahorro de energía... ...el ahorro energético... que ...además, podemos, además ¿no? ¿no? Aparte de, de, de que nosotros, bueno... ...estos productos llegaron a Venezuela... ...no hicimos ningún tipo... ...no pedimos ninguna exenoración... ...pagamos todos los impuestos... ...aplicamos un 15% de utilidad al producto... ...y estamos en un promedio del 28%... Eh, de ahorro por con respecto al mercado capitalista bajo el, el principio de precisamente comercio justo que debe, debe ir implementándose. Ahora, en cuanto al ahorro... en promedio, ¿no? en promedio, sí. En promedio, claro. Porque la nevera de 10 pies, ¿no? El, el, el ahorro comparado al precio de venta al público mercal que comienza hoy ya. ¿no? Comienza hoy no vayan a tumbar las puertas de Mercal porque <risa> no, hay muchas necesidades que el mercado capitalista fíjense, este es uno de los secretos de China ¿eh? que no lo entienden los países llamados desarrollados o altamente desarrollados casi siempre en el capitalismo vamos a llamarlo desarrollado avanzado se produce, eh, para las clases pudientes. Para los ricos y las clases llamadas medias. No, hay que buscar otros términos. Hay que reconfigurar la sociedad. Una sociedad sin clases. ¿Por qué tenemos que dividirnos en clases? ¿Que si clase alta? ¿Que si clase media? ¿Que si clase media baja? ¿Media alta? No, en el socialismo. ¿Eh? debemos ir configurando una sociedad sin clases sin clases mira ustedes que son estudiosos de Bolívar, Elías tú sabes Bolívar lo dijo de esta manera y eso fue cuando él firmó un decreto de libertad de los esclavos y dio un discurso por allá y dijo, de ahora en adelante no habrá en Venezuela sino una clase, una clase de individuos, todos seremos ciudadanos, así lo dijo, ciudadanos y ciudadanas. Ahora, el caso de la nevera por ejemplo, fíjense ustedes, dice el ministro lo que pasó, se trajo, esto fue un acuerdo que firmamos en Pekín con la empresa Hire, una de las más grandes del mundo, la Hire. Ah, está ah, en Shandong también, en Shandong, Shandong tiene de todo. ¿Eh? No tiene salida el micrófono, otra vez. Es una de las 500 empresas más grandes del mundo. Una de las 500 empresas más grandes del mundo, la Hire. Ahora, con ella tenemos un convenio estratégico Fíjense Trajimos esas neveras, lavadora De China ¿Qué más? Lavadora, Cocina De China En un barco que recorrió medio mundo Unos barcos Aquí se pagaron impuestos El IVA La aduana no hubo evasión de impuestos, como muchos hacen. No hubo sobrefacturación. Sobre todo, ¿eh? Ahí estamos golpeando varios demonios a la vez. Porque hay algunos importadores, lo hemos determinado, compañeros militares, que quieren importar, ponte tú este marcador, y suponte que este marcador lo vendan en China, a 0,1 dólar entonces vienen aquí hacen la solicitud y piden 0,5 dólares por marcador y después logran a través de papeles fraudulentos bueno, se quedan con el otro 0,4 y además vienen aquí y lo venden a un dólar bien caro eso nos ha pasado sobre todo con el caso de Colombia y la importación de vehículos de alimentos de ropa etcétera desde Colombia ¿qué pasa? nos sobrefacturan y nos roban de esta manera estamos golpeando por eso digo varios demonios a una sola vez Aquí no hay ninguna posibilidad de que nos roben un centavo. Todo lo contrario, ahorramos recursos para el país. Ah, es el socialismo. Es el socialismo. Se acaban los intermediarios capitalistas, las redes intermediarias, que muchas veces se convierten en verdaderas mafias, mafias, corruptas y corruptoras. Que corrompen gente en las aduanas, amenazan, matraquean, evaden y después vienen a vender esa nevera, tres veces. Lo que realmente les costó traerla y pagar impuestos si es que pagaron. Ese es el capitalismo. El capitalismo es corrupto, el capitalismo corrompe. No ve que él es corrupto, es como, es como algo podrido una naranja podrida pues va ¿cómo se llama eh, por todos lados largando su podredumbre mira fíjate esto una nevera de esta de 10 pies cuesta en, un, en el mercado capitalista 2000 bolívares aproximadamente hay alguien aquí que haya comprado una nevera parecida recientemente o que sepa que haya ido al mercado que haya visto esto es recogido de los datos de la realidad no, es una imaginación que estamos Bueno, y estamos vendiéndola ahora PVP Mercal 1.286 bolívares el ahorro es de 37% pero además como el ministro dice pagaron los impuestos pagaron las aduanas pagaron el IVA bueno, todo, cubrieron todos los costos de, de transporte, los costos de logística, y además Mercal está obteniendo un 15% de, de utilidad. No se está perdiendo dinero, pues. ¿Te dan cuenta? Ah, pero es que el capitalista quiere ganarse 200%, 300%, es la locura. Es la locura que distorsiona todo. Bueno, mira, tú te adelantaste, este Osorio, porque íbamos a hacer un pase para allá. Yo no sé quién adelantó todo esto. Bueno, fui yo. No, sí sé, sí, fui yo. No. Ahora, tenemos cocina, lavadora. Tú estabas hablando, además, de él. Ya vamos a hacer el pase, no te vayas, compadre. De el, el ahorro de combustible, de energía. De energía, me comenta. ¿Por qué? Me comenté, la esta nevera eh, consume... ...al año 391 kilovatios hora. Ajá. La comparación con las neveras similares, nuevas, igualmente de 10 pies... ...tienen un consumo de 606 kilovatios horas por año. Repíteme, a ver, ¿cuánto la otra? 391 kilovatios ario año por hora. Kilovatios hora al año, ajá. ajá. ¿Y, la, ¿Y la nuestra? No, la que le dije es la nuestra... Ajá, ¿y la otra? Y la otra, 606 kilovatios hora por año. Sí. Kilovatios hora por año, correcto. Ahorro energético. Sí, ahora mi comente, pero bien particular, una nevera que está al lado de esa, que es de, eh, pertenece a una de las señoras, que va a recibir una de estas neveras. Esa nevera tiene 14 años. No tiene marca, se la quitamos precisamente para no causar eh, alguna imagen, dañar alguna imagen. Pero esa nevera consume al año, mi comandante, 1.762 kilovatios hora. Y eso lo medimos ayer mismo. Y estaba funcionando la nevera, se la pudimos prestar y la trajimos para acá. Es para, para, para, para que tengamos una idea del ahorro que vamos a tener precisamente con estos productos de las Air, Que precisamente en ¿Hay Cuba... Que, hay que botar esa villa, ¿vale? Sí. ¿Ah? Es un terror consumiendo... Mira, la Fidel en, allá en Cuba recogieron, ellos recogieron... Miles de neveras, miles de chacachacas, de esas lavadoras y calentadores y cualquier cantidad de cosas que consumían cinco veces más energía de lo que consumen estos equipos de, que vienen de China. Son equipos ahorradores.